Recientemente y gracias a la recomendación del suscriptor Manuel Anaya, me puse a ver Pogonyuto, una serie web animada que lleva existiendo desde hace más de 8 años y la cual estuvo muy de moda allá por 2013. Pero bueno, dejando de lado que ya medio mundo conocía esta serie y yo no, el día de hoy te invito a descubrir mi opinión sobre esta serie animada y a su vez vamos a conocer algunas de las aventuras más alocadas de Kunashiki y sus amigos. Ok, prestemos atención, con una historia simple y a su vez un poco compleja, Yuto nos presenta la historia de Kunashki, un chico con habilidades sobrehumanas que vivió toda su vida en compañía del viejo Sensei Tekohovichi, debido a que al nacer este fue abandonado por sus padres en la Teko House. Poco a poco, Kunashi va descubriendo algunas de sus increíbles habilidades y se va introduciendo en disciplinas tan interesantes como el entrenamiento de chupamones, las batallas de cartas mágicas del milenio, entre otras cosas más que hacen referencia a series tan populares que seguramente tú y yo conocemos, como lo son Dragon Ball, Naruto, Pokémon y Yu-Gi-Oh respectivamente. Y bueno, no les voy a negar que Pogon es una serie entretenida, divertida y con muchas características que, en conjunto, la hacen ver bastante original. Puede que algunas ideas y conceptos sean algo similares a cosas que ya conocemos de otras series animadas pero créanme que eso no es un impedimento para sentir que estamos viendo algo nuevo porque realmente se siente el esfuerzo de Cha Studios, quien es el creador de la serie de querer entregar algo de calidad y diferente del resto, sobre todo de sus evidentes inspiraciones así que se diferencian bastante bien. Aunque, si eres como yo y no te adaptas tan fácilmente a un mundo tan complejo y lleno de elementos por aquí y por allá, seguramente en ciertos momentos sentirás que la serie está sobrecargada de referencias y elementos que no te dejan muy en claro las cosas, y mucho menos si no te has visto alguna de las series de las que Pogonjuto recopila ciertas cosas. Digo, no he visto Naruto ni Yu-Gi-Oh!, así que no comprendo muy bien qué onda con lo de los ninjas y las cartas mágicas del milenio. Y Por otro lado la serie es muy completa y está llena de detalles, el humor es atrevido y bastante ácido y considero que en general es una muy buena serie animada ya que su creador ha sido muy constante y al contrario que personajes como el Negas o Darkar ha sabido continuar con su serie de una muy buena manera y eso es de aplaudir, así que la aplaudo. Además la animación es muy buena, es fluida y agradable y con el pasar de los años está ido mejorando así que eso está súper genial. Sus diseños también son lindos y con bastante personalidad y en general en este apartado de la animación y la estética creo que me dejó impactar. Ya finalmente me encanta que cada personaje sea un conjunto de ideas que toma lo mejor de ciertos protagonistas para crear otros, además claro cada uno de ellos es reconocible y bastante único y unos son más agradables que otros pero en general todos son bastante cool. Así que como conclusión diría que Yuto es una muy buena serie animada, muy recomendable y que probablemente te inspira a comenzar tu propio proyecto animado por tu cuenta y si no alguna que otra risa te va a sacar, te lo aseguro. Pero bueno, eso es todo de mi parte, queridos amigos. Adiós.